Utilización de re, reutilización de la de la distribución, reutilización de la distribución de los de los de los de los objetos digitales, típicamente llamados por nosotros, o los datos abiertos que están puestos, que realmente interfieren en, to, en, en todo este escenario. esto está provistos bajo términos de que se pueda reutilizar. Pues para poder darle eh, esos retos realmente a la ciencia abierta, entonces aquí se abre un planteamiento que de un lado tiene un componente tecnológico importante que son repositorios. Pero del otro lado, un, un ponente funcional, dado desde la, de la, de la lógica que existe, no vamos a la lógica de del modelo AIS y todo lo que viene con el de preservación, pero que uno se sí tenga la tranquilidad de saber de que en un escenario de proyecto, este es el modelo de preservación digital, están actores y roles, y roles de mis ciencias para el patrimonio científico colombiano, parte de los lineamientos de preservación que están por ser publicados. Entonces, fíjense que aquí uno tiene un escenario importante donde dice: Mire, mis usuarios son claves yo tengo usuarios, pero esa comunidad designada tiene algunos, algunos componentes particulares, y algunos roles. Más allá de esos roles típicos que uno tiene desde el modelo, tiene unas, tiene unas características adicionales. Son datos abiertos, so, es información abierta, es información que se puede producir. Y los repositorios como tal, ya están, ya, ya, ya, ya están, ya están creados. Los repositorios, eh, en, en esa red hay 64 repositorios donde encuentran sistemas de información, repositorios institucionales, bibliotecas digitales, sistemas de publicación, una carrera de repositorios. El, el, el escenario adicional que nos hace falta para la preservación es dar ese componente de revisar qué falta en cada uno de esos escenarios y cómo son los, los actores el productor obviamente son los mismos entregan información y esa información lo que de alguna forma uno quiere es que en ese repositorio esté tranquila y ni el productor interfiera en el entorno ni el usuario lo pueda hacer pero lo en esos términos Entonces, desde ese punto de vista el planteamiento es que es Red Call quien define el alineamiento de las directrices y genera algo que llamamos un plan de preservación y uno se puede imaginar que la participación es importante porque el plan de preparación lo que le dice a uno es el estado de madurez de cada uno de los repositorios es distinto, el estado de madurez de cada uno de los elementos es distinto. Independientemente de la herramienta que utilicemos, existen muchas públicas, privadas, debemos tener un lenguaje común a nivel de lineamientos que nos permite intercambiar información para que realmente esa red sí funcione en los elementos que tenga. De los principales lineamientos definidos entre los mayores... Entonces, le permite a uno también tener esa cadena de custodia digital, que es uno de los temas claves. Nuestra preocupación siempre ha en cómo manejamos ese tema, cómo hacemos esa custodia digital, que realmente es un tema archivístico, quién tiene el documento, en qué momento, cómo es la custodia y asegurarse que sí es el que es y qué cantidad de normas adicionales tenemos nosotros ahí para hacer certificación. Esa pues, parte del modelo tiene una cantidad de normas que le permiten a uno certificar los repositorios. Son de las pocas normas que se pueden hacer. Pero finalmente estamos hablando de ese FIAR, que es clave para los repositorios. Metadatos. Pindables es una mala traducción de encontrables, que es lo que uno llama a las chicas disponibles, pero disponibles con una lógica de metadatos que los identifiquen, los inscriben, los describen y los localicen realmente. Accesibles, recuperables por protocolos normalizados, con metadatos que persisten. Vamos de famoso metadatos persistentes, que una vez el dato no existe, el metadato siga existiendo. Si el dato no existe, el metadato existe y eso sea es accesible. Y de alguna forma esto relaciona directamente con los retos que tiene no, la ciencia de a nivel de. Eh, acceso abierto y a nivel de datos abiertos que sean interoperables o sea que incluyen referencias a otros, a otros sistemas y a, y a, y a otra, otra información, eso es parte de lo que uno hace de la archivística para poder, para poder utilizar, pero eso es, esa información tiene contexto o sea que sea interoperable, es en la tarea que nos, que nos ponemos técnicamente todo el tiempo cómo opera este repositorio con el otro, qué información genera uno con el otro, y que sea reusable que es probablemente claro el asunto pero ese regresador le tiene que tener unas condiciones de reuso que son típicas de cada, de cada repositorio según los lineamientos con los que presente. Entonces, aquí hay un componente técnico interesante que hace que yo pueda modelar todo ese escenario. A nivel de lineamientos, digamos, saqué los principales de los lineamientos de preservación del patrimonio para colocarlos todos. Estamos primero los, los servicios comunes, capacidades tecnológicas comunes requeridas. Nosotros debemos nivelar porque podemos entender que el repositorio de alguien distinto al otro y debemos tener un mínimo garantizado que permita que todos puedan interoperar con el sistema. Contar con servicios comunes a nivel de, a nivel de, de metadatos, eh, perdón, a nivel de formatos, que uno pueda de alguna forma establecer qué, qué, qué formatos tenga que colocar y cómo esas tareas cómo las, las pueda hacer de, de forma automática y no sea el problema del formato, sino el problema sea preservar la información y, la, y ese sea un problema del repositorio y no ni del productor, ni de, ni, ni de la entidad asignada que está puesta ahí utilizar procedimientos de preservación típicamente la ingesta de datos, el almacenamiento de archivo, la gestión de datos el acceso y planificación, todos los procedimientos que son típicos del trabajo artístico y que son procedimientos funcionales propios del repositorio digital y obviamente requerimos ten, ten, técnicas de, de migración y uso de técnicas de preservación, renovación, migración pero son temas del repositorio que garantiza el acceso finalmente Finalmente, esto tiene un componente adicional, que es el plan. El plan lo que le dice a uno es cuál es su nivel de madurez, qué le hace falta, qué es lineamientos lineamiento y completos y dentro de ese escenario, qué le hace falta construir para poder interoperar con el tema. Y, obviamente, el tema clave aquí es que existen es que esos metadatos de preservación definidos, que están definidos a nivel de datos de ciencia hoy, de colecciones de bibliotecas digitales y de paquetes de software. El, la intención de esta... Mini charla era dar un contexto general de los retos que existen. Los retos son bastantes. El plan existe como fase para hacerlo, pero lo importante es que yo tenga un mínimo garantizado, un modelo apoyado en la, en, en, en la práctica que me permita llegar a ese estado que yo necesito colocar. Pues para ser, para ser bastante formal con el tiempo, esa es, esa es parte de mi presentación. Yo quedo atento a, a las presentaciones adicionales para, el, para la, el, el conversatorio. Gracias, profesor José Libardo, por compartir pues estos retos eh, eh, relacionados con preservación digital. Eh, después de la presentación del profesor Johan Pirela acerca del plan nacional pues podemos retomar este diálogo y conversatorio sobre el tema. les parece? Muchas gracias profesor. Profesor Johan Pirela, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Fernando, ¿cómo estamos? Profesor Libardo, eh, los entes... El profesor este, Jair Rendón ya está por allí, pendiente para mostrar la presentación que hemos elaborado. ¿Me permiten, por favor, acceso a presentar? Ya se lo habilitamos, por Creo que era yo el que no dejaba de compartir mis, mis disculpas. Ok, ya, ya sí, ya se sí me permite. Era el culpable. <ríe> no te preocupes. Listo. Bueno, muy buenos días para todos y todas, eh, pues felicito, saludo de manera muy especial el espacio que se ha conformado de este evento satélite eh, como una actividad preparatoria al Congreso este, Iberoamericano de Ciencia Abierta, eh, que tendrá lugar, este, por supuesto, como ya eh, se sabe y se conoce, este será en modalidad en, este, en línea y eh, se desarrollará durante los días 23 y 24 de noviembre. Eh, si ¿sí me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, señor. Ok, sí, profesor, muy bien. Profesor. Entonces, este, este, el profesor Jaime Rendón y yo vamos a presentar esta, esta ponencia breve, digamos así de 10 minutos cada uno, que recoge todo el ejercicio metodológico eh, que dio origen a la formulación de la política pública nacional para, para, para Colombia, de ciencia abierta, política que pues voy a hacer como un breve contexto, ya tenía eh, pues unos intentos iniciales en años anteriores, pero que eh, dado la, la voluntad política, vamos a decir así, que se este, manifestó por parte eh, de mi ciencia, pues se dio... Eh, de construcción de una política pública de ciencia abierta pues tuviese esta acogida. En este sentido, eh, el título que hemos eh, seleccionado para esta presentación es Ruta Metodológica para la Construcción de la Política Nacional de Ciencia Abierta y su Plan de, de, de Acción. Básicamente, eh, mi participación la voy a enfocar fundamentalmente en esta estrategia metodológica que se siguió eh, con los cuatro momentos básicos hay un quinto momento y después en, un, en una segunda parte el profesor Jaime Rendón eh, les conversará sobre la forma en que se estructuró el plan de, de, de acción de, eh, pues como sabemos, esta política. Entonces tenemos eh, sobre los momentos de la ruta, eh, de todo lo, esta ruta metodológica que se definió. Eh, con cinco momentos aquí en la este, diapositiva aparecen eh, los los cuatro este primeros momentos de, pues, el primer momento que, tiene que ver con el aspecto de la eh, posición teórica de, de, de, de, de la ciencia abierta como tal momento con el aspecto de la construcción de lo que se puede llamar el eje de sustentación pírica a partir de, un, de una investigación que se desarrolló este, utilizando el enfoque cuantitativo y la, y la técnica de la encuesta. Después, un, este tercer momento que tuvo que ver con la realización de unos talleres este, a nivel nacional, que pues, este, digamos este tercer momento es una ampliación del eje de sustentación empírica que tuvo el proceso investigativo y pues finalmente el cuarto momento en el cual pues se hizo un ejercicio analítico, integrativo, se hizo una síntesis eh, con los datos empíricos eh, y con los aspectos teóricos conceptuales que se habían este, configurado. Entonces, eh, desde estos cuatro momentos es, es que este, pues, podemos plantear eh, digamos así grosso modo, esta ruta metodológica. El profesor Jaime, si me ayuda con, con la siguiente diapositiva. Bueno, frente al primer momento, que fue la revisión crítica sobre la ciencia abierta en el contexto mundial eh, y también en América Latina y en Colombia, eh, pues comentar que como se sabe, quienes, eh, creo que todos y todas quienes están en esta sala, eh, eh, este, conocen, han este, revisado, tienen ese conocimiento pues de, de que la ciencia abierta, eh, se ha venido consolidando eh, y ha pues este, este, digamos así venido haciéndose muy presente en la producción de la, de la literatura científica pero también se han generado un conjunto muy importante desde hace algún tiempo de declaraciones, manifiestos internacionales etcétera eh, y este, también eh, en esta primera revisión tomamos muy en cuenta eh, el, el documento de formulación de, de recomendaciones de la UNESCO, eh, que también todos y todas conocemos del eh, 2021, donde, donde hay allí una, unas este, cuestiones muy interesantes que le dan este, mayor apertura, ¿verdad? ya que estamos hablando de la ciencia abierta al espectro conceptual eh, y pues a, la, a los horizontes prácticos de pues esta, em, este, este modelo de hacer ciencia y la ciencia del futuro como tal. En el ámbito de Latinoamérica, pues también se revisaron algunos referentes. Eh, se logró incluir en el documento de política pública la este, actualización de una taxonomía elaborada por unos autores brasileños, okay, Silveiro este, y otros, en el 2021, que se hace pues una, una también actualización a este, una taxonomía anterior que ya se había manejado alrededor de la ciencia abierta, y por supuesto se, eh, también es una revisión de los avances de las iniciativas este, lideradas por MinCiencias y también eh, pues llevadas adelante este, por algunas instituciones, sobre todo universidades que eh, pues habían avanzado eh, en esta materia, por ejemplo, universidades como la de Antioquia, la este, Universidad del de Rosario, que tenían también, por supuesto, sus avances Concretos en relación con la formulación eh, de las políticas institucionales de ciencia abierta. Este Siguiente, profe, por favor. En el momento número dos, eh, que fue el momento del de, de que llamamos de sustentación empírica, eh, se realizó una caracterización de prácticas de la ciencia abierta por parte eh, de los investigadores y las investigadoras colombianas. Allí, pues, como sabemos también, o sea, el documento circuló, el documento. Eh, de la política pública tiem, eh, eh, tiene, digamos así, contempla estos aspectos eh, que nos dan este elemento de sustentación empírica con unos eh, datos que son producto o que fueron producto de la aplicación de una encuesta. Eh, y logramos pues, tener casi 3.000 respuestas de retorno ¿no? eh, para hacer eh, pues, este, digamos así, el análisis correspondiente y ahí pues, se pudieron identificar algunas falencias, algunas cuestiones que se deben eh, y que se debían también, por supuesto, tomar en cuenta. Siguiente, pues, eh, profe Jaime, eh, tomar en cuenta como, por ejemplo, la este, necesidad de eh, trabajar en aspectos eh, que superen estas limitaciones en cuanto a las transferencias de los conocimientos y las limitaciones, eh, y sobre todo a la densificación intensificación de las plataformas que por supuesto existen en el país porque también hay, hay que comentarlo en el país eh, pues hay un avance importante en repositorios etcétera eh, y en infraestructuras para la ciencia abierta pero con, con esta política eh, y con esta investigación de manera particular nos nos dimos cuenta que pues era importante continuar fortaleciendo esas este, infraestructuras eh, y caminar en aras de lograr eh, una mayor eh, densidad en el uso eh, y, en la, y, y en la apropiación de pues estas esta información científica es disponible de, eh, vía vía eh, las plataformas eh, y las infraestructuras eh, ¿te parece que alguien tiene tiene un el, el micrófono abierto claro, que no. y, y nos dificulta escuchar este Gida Guerra por acá ya, ya lo eh, por favor, ok, bueno, muy bien. Entonces, este, esto es muy rápido, comentarlo en 10 minutos, pero yo puedo decir que fue un proceso eh, y es un aprendizaje que tuvimos como equipo, el equipo base, que participó activamente en la formulación aprendimos mucho porque cada vez eh, que se pues, activaba una técnica investigativa, una estrategia para, para hacer analíticas, para hacer revisiones sistemáticas, para la lo que tuvo que ver con esta, todos estos datos se fueron validando y no esperamos hasta el final, sino que fueron validados con el equipo también eh, que se configuró a partir de MinCiencias, este, sobre todo eh, pues por parte de los expertos eh, que manejan temas de política pública. Por supuesto en el equipo también tuvimos expertos en formulación y en diseño de políticas públicas, pero fue muy importante esa retroalimentación constante este, y permanente que tuvimos de parte de los equipos asesores, eh, eh, con los cuales conversábamos mucho, por supuesto, de mis ciencias. Este siguiente, profe. Eh, y este, el momento tres, eh, que fue también un momento que llamamos de, de ampliación eh, del eje eh, de sustentación empírica, que fue pues, mediante que se desarrolló a partir de este, ocho talleres que se desarrollaron a nivel nacional, este, talleres virtuales, eh, pues utilizando plataformas colaborativas para hacer, para sistematizar este ejercicio de recopilación de datos en torno a unas preguntas que por supuesto estuvieron articuladas con las principales problemáticas que nosotros identificamos eh, para eh, pues abordar eh, la política pública de, de ciencia abierta y que por supuesto estas problemáticas no solamente las pudimos evidenciar con la aplicación de la encuesta, sino que también eh, pues utilizamos unos documentos va a ser muy importantes. Debo, eh, debo comentar que pues, es, este, el documento COMPES de la política de ciencia eh, y tecnología e innovación también que se formuló en el país, eh, pues allí había como un, este, digamos así, como un mapeo, como una cartografía eh, de datos importantes que fueron tomados en cuenta para la formulación, por supuesto, de, de esta política. Y finalmente el momento cuatro, que fue el momento de la este, integración, Okay, de, la, de, de los análisis fue este un momento de eh, síntesis creativa eh, muy interesante porque aquí logramos articular el eje conceptual eh, y teórico que se definió desde el momento 1 eh, y los ejes eh, de este, caracterización empírica que se configuraron a partir de los momentos 2 y 3. Entonces llegamos aquí a este momento 4 en donde ya le doy la este palabra al doctor Jaime Rendón, quien nos va a presentar el resultado de pues, ese análisis y la integración de los datos para dar, eh, pues, para dar origen a, a la formulación como tal del plan de acción de la política pública de ciencia abierta. Adelante, profe Jaime. Gracias, Johan, y, y un agradecimiento también a los organizadores de este evento y, y el evento que, que se aproxima. Que, que sí que necesitamos este tipo de espacios, sobre todo en nuestra región. Eh, adicionalmente a lo que venía planteando Johan, lo que hay que decir es que el resultado, que es lo que yo ya les voy a presentar también muy, de manera muy concisa, el resultado que, que, que obtuvimos fue producto de todo este proceso de investigación y de acción, no se trató solamente de de una pesquisa eh, bibliográfica o de fuentes secundarias, sino que, como bien lo planteaba Johan, pues tuvimos una respuesta que definitivamente es contundente tener cerca de 3.000 respuestas en, eh, en, ese, en esa encuesta que hicimos, pues eh, digamos que se convierte como en un hito frente a lo que es la formulación, de estos documentos de política. El, el, pero llegamos a eso no solamente a través de, de, de esas encuestas. Las encuestas y la información secundaria nos permitieron saber cuál es el estado del arte de, de, de, la, de la ciencia abierta en Colombia, qué es lo que nos estaba pasando y cómo nos comparamos con los demás países y con, y con otras latitudes. Eh, esto nos permitió empezar a, a definir algunos talleres, algunas dinámicas con grupos focales y, y esto es, por decirlo de alguna manera, ponerle voz a las encuestas. Las encuestas suelen ser frías, ¿cierto? suelen ser un dato eh, que, que, que está allí, y que, y que hay que saber utilizarlo, pero lo que hicimos fue ponerle eh, eh, voz a esas encuestas a través de grupos focales, y grupos focales en donde establecimos unas, unas relaciones muy precisas frente a cómo definir esos grupos locales, dijimos, dividamos el país por regiones, cierto y además tenemos grupos eh, particulares de interés, entonces, eh, definimos esos grupos focales no solamente por regiones, sino por grupos de interés, de tal manera que pudiéramos encontrar como la mayor objetividad posible y tratar de rescatar los elementos eh, precisos dependiendo de la situación en que esté cada una de las personas que participaron en, en el proceso. Eh, a partir de allí, pues lo que fuimos fue eh, empezando a discutir unos objetivos, unos objetivos que, que nos habíamos planteado de todas esas revisiones que habíamos hecho y lo que hicimos fue con los grupos vocales de empezar a discutir esos objetivos y mirar si esos objetivos eran los pertinentes y los que tenían que entregarse al país. Eh, esto pues nos llevó no solamente a los objetivos que, que les voy a presentar enseguida, sino que nos llevó además a a definir a través de esos objetivos unas líneas estratégicas y unas metas precisas que nos van a servir para elementos que enseguida les voy a comentar. Digamos que eh, logramos generar entonces consensos consensos entre los distintos actores en los distintos territorios, que eso es, vuelvo y repito y hago el énfasis en eso porque no solamente estoy hablando de actores en, un, en las grandes ciudades o en las tres, cuatro, cinco grandes ciudades del país, sino que procuramos que tuviéramos actores incluso de las zonas de frontera y de las zonas marginales respecto a la ciencia en Colombia. Al último, entonces, el acuerdo, el acuerdo de, de, que se llegó para la, para la definición de la política fue aumentar el acceso, la visibilidad, la reproductividad y la utilidad de los datos, recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación, institucionalización y las infraestructuras de ciencia abierta en el país. Como ustedes se pueden dar cuenta, logramos tener allí en el objetivo general los elementos fundamentales de lo que tiene que ser como la implementación y la instauración de una política de ciencia abierta para el país. Ya nos planteamos eh, unos objetivos específicos y estos objetivos específicos van a tener unas líneas estratégicas y unas metas precisas. Esas líneas estratégicas nos van a convertir en un plan de acción, lo que Johan llamaba un plan de acción. Entonces estos objetivos de la política se nos convierten en un plan de acción y ese plan de acción va a empezar a tener metas precisas y va a tener cuantificación en recursos para que la entidad, en este caso, MinCiencias, Ministerio de, de, de Ciencia y Tecnología, pueda discutir y pueda negociar con el gobierno nacional los, los presupuestos y el plan de inversiones plurianual a, a que se requiere para toda la implementación de este plan de desarrollo. Como objetivo específico uno entonces, y de acuerdo con ese objetivo que acabamos de ver, pues eh, ah, nos, propusimos, verde, nos propusimos ampliar la. Perdón, con los micrófonos abiertos, por favor. Gracias. Ampliar la adopción y puesta en marcha de políticas, regulaciones, directrices, lineamientos, protocolos y procedimientos en las instituciones estratégicas del modelo de ciencia abierta en el país que fortalezcan la gobernanza del modelo de ciencia abierta en Colombia hacemos énfasis no solamente en todo el proceso normativo sino en que esto es necesario para la gobernanza no solamente es un problema de gobernabilidad sino un tema de gobernanza es decir de puesta en común desde los distintos actores desde todo el ecosistema científico en Colombia y una claridad que hay que hacer cuando hablamos del ecosistema científico, estamos involucrando a todos los actores del proceso. Es decir, en la diversidad que tenemos en, en Colombia, ¿cierto? que es propia además de, la, de América Latina, es eh, cómo entender además esas distintas ciencias o mejor, los distintos saberes que tenemos a disposición de eh, la sociedad colombiana. En el objetivo específico 2, lo que planteamos fue crear una cultura de apertura, diálogo, inclusión y responsabilidad social de los actores generadores de conocimiento científico del país que generen soluciones a problemáticas y necesidades de la población. Esto es muy claro, esto es cómo entendemos todo el proceso de ciencia abierta, cómo la ciencia abierta se involucra dentro de los procesos de innovación y dentro de los procesos de innovación con pertinencia cultural y territorial el objetivo específico 3 es instituir un sistema de métricas e incentivos que fomenten, valoren y reconozcan las prácticas procesos y resultados de ciencia abierta de la comunidad científica colombiana e integrarlo a los modelos y sistemas de métricas e incentivos de las actividades de ciencia y tecnología existentes en el país esto es muy importante y todos lo sabemos muy bien eh, eh, el actual modelo todo el actual modelo, y ni siquiera es el modelo de ciencia, sino el modelo de desarrollo, lo que nos ha conllevado es un sistema de métricas, un, un cuento muy positivo, permítame esa expresión así, pues, o positivista, frente a, a cómo generar una medición y cómo generar control y seguimiento de los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Esto, este, estos sistemas, estos parámetros obviamente eh, se tensionan o hay una tensión clara frente a dónde, dónde es publicar, para decirlo en términos genéricos, dónde divulgar el tema de la ciencia, cómo divulgarlo y cómo manejar todos los cuentos de propiedad. Hay habido una tensión que, que la ciencia abierta obviamente... Por fortuna nos tiene que volver a esa tensión y nos tendrán necesariamente que replantearnos sobre estos elementos, eh, de, aunque reconociendo todo el tema de la, de, la, de la propiedad intelectual, pues tendremos que mirar no solamente todos los temas de propiedad intelectual, que ya lo vamos a ver, sino además todos los temas de métrica, valoración y reconocimiento que se deban hacer desde la ciencia abierta, que hoy obviamente no necesariamente son adecuadamente reconocidos. El objetivo cuatro es fortalecer los conocimientos, competencias y experticia de los actores estratégicos de la ciencia abierta en el país. Y en esto hemos hecho mucha claridad con el ministerio, ya yo lo decía ahora, que tuvimos una un trabajo mancomunado un trabajo virtuoso para decirlo así, junto con, con eh, el Ministerio de Ciencia que nos permitió llegar a la formulación de la política y en este hemos insistido conjuntamente en la necesidad de generar un gran proceso de divulgación de la política de formación y capacitación para la política y de acuerdos territoriales que nos permitan implementar la política en, en estas distintas fases. El objetivo 5 es optimizar el uso y potenciar las infraestructuras colombianas disponibles para adelantar prácticas y procesos de ciencia abierta así como para comunicar y acceder a los resultados científicos, tecnológicos e innovación de interés para Colombia. El tema de las infraestructuras sí que es un tema complicado, sobre todo en nuestro país, donde hay unas concentraciones territoriales bastante fuertes y que nos tienen que permitir eh, eh, que otras instancias que, tal cual como lo está planteando el actual gobierno, eh, esas, esas regiones que han sido marginales, en términos de educación, de ciencia, de tecnología e innovación, pues puedan ser incluidas y puedan involucrarse dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo de la economía y de la sociedad colombiana. Muy bien, muchas gracias. Eso fue lo que pensamos. Una parte final es, esto entonces lo volvimos líneas estratégicas, como decía, lo volvimos metas. Esas metas además valoramos para que la política hacia el, 2031, hacia el 2031 pueda contar con los recursos suficientes para poder ser implementada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Rendón, por su presentación, y al profesor Johan Pirela. Eh, ¿Hay alguno de los asistentes que nos acompañan? ¿Tiene alguna pregunta para nuestros invitados? ¿Podría levantar la mano? O si desean compartirla a través del chat. A Alejandro, profesor Alejandro Uribe, tiene la palabra. Primero, muchas días. gracias y saludes a todos. No, mi pregunta es la misma que, que cuando hicimos el evento en la Universidad de Antioquia con Minciencias, que nos presentó también la política. Es como ven la implementación. Es decir, porque la política yo creo que es un avance en el país. Obviamente no es perfecto el documento y tuvo mucha retroalimentación. Algunas cosas se pusieron... Se pudieron incorporar, otras no, pero cuando tuvimos la presentación en la Universidad de Antioquia Ciencias, la inquietud que quedaba es, uno, la socialización, estoy de acuerdo con ustedes, y que los investigadores del país, muchos no conocen la política, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, pero lo otro, hay unos tiempos de implementación, yo quisiera saber ustedes cómo lo ven, es decir, cómo ven esos tiempos, porque ya hay cosas que tendrían que aplicarse a 2023, otras a 2024, y ahí es donde de pronto eso se complica entonces como ven esa parte ¿verdad? como inquietud más como colegas uh -huh. porque igual ves, es un ecosistema que depende de mis ciencias pero depende también de, de las universidades de acuerdo Alejandro y de acuerdo que no hay ninguna política perfecta o sea y sobre todo entre académicos sí que no hay políticas perfectas ¿verdad? y cada uno quisiéramos una política a nuestra imagen y semejanza entonces esto fue un proceso muy fuerte de concertación con distintos actores como lo comentábamos ahora y, y digamos que este resultado es ese resultado ¿no? en ningún momento pues vamos a ser tan soberbios de decir este es el gran resultado y, y después de esto y antes de esto no hubo nadie, no, no, eh, recogimos como bien lo decía Johan los elementos que ya estaban de, una man de cierta manera dispersos unos, unos procesos que, que lo que hicimos fue recogerlos y, y a partir de ahí, junto con distintos actores, llegar a este resultado. Seguro que este resultado lo cogerán otras personas, otros procesos, con otras metodologías y tendrán una formulación diferente. Hoy tenemos lo que tenemos y, y está. Digamos que hay una política y, y, y es una política que no fue hecha en un escritorio eh, por... Por 10 personas que nos sentamos a, a reflexionar en términos de la ciencia abierta. Fue una política consultada, una política tal cual como, como lo proponen la, la construcción metodológica de las políticas públicas en el país, que, que tratamos de seguir de manera muy rigurosa. Y además convencidos de que la formulación de la política tiene que tener esas implicaciones. Y, y hay que socializarla, sí, hay que socializarla y en esta socialización tenemos una coyuntura y es el cambio de gobierno y son los arreglos institucionales que hay. ¿Cuál es la venta que tenemos? Y es que el, el, el gobierno, por lo menos las políticas que, que, que ya se han insinuado, más bien las estrategias que, que, que se han insinuado desde, desde el programa de gobierno y, y probablemente lo que va a quedar... Para el efecto en el plan de desarrollo, pues eh, no, no compiten con esto, con el tema de la ciencia, y por el contrario, lo que van a tender es a fortalecerla. Entonces, va a haber un espacio político propicio para la implementación de esto, y esto también va a implicar que los académicos y las universidades tengamos un cambio al respecto. Y es, eh, claro, eh, Dime, dime en qué universidad estás, desde qué posición de poder estás en, la, en esas universidades y te diré cómo hablas. Y eso fue lo que nosotros fuimos identificando en los talleres. Y por eso en los talleres fuimos muy cuidadosos de eh, eh, escuchar las voces de las grandes universidades, de las universidades muy fuertes en materia de ciencia, tecnología e innovación, pero también fuimos muy cuidadosos en escuchar. Las voces de, aquella, de aquellas universidades que obviamente el acceso a la ciencia, el acceso a las infraestructuras, la disponibilidad de recursos es mínima, por no decir nula, frente a otros. Entonces, este país, que es un país tan diverso, pero es un país tan desigual porque tiene unas altas concentraciones eh, en algunos sitios geográficos del país, sobre todo en este caso, si la cosa es válida para otros aspectos, en este caso sí que es relevante, pues la idea es que eh, podamos generar una, unas estrategias de país que nos puedan llevar a, a que la ciencia abierta de verdad pueda permear no solamente otras instituciones, sino también las distintas sociedades, eh, los distintos grupos demográficos, poblacionales, que este país tiene. Son retos muy grandes, pero yo creo, eh, eh, Alejandro, que tenemos un momento político propicio que eh, yo exhorto incluso a, la, a las universidades a que, a que podamos aprovechar este momento y acompañemos al gobierno nacional y en particular a Minciencias en todos estos propósitos. Sí, frente a la implementación, perdón, ¿Puedo, ¿Puedo decir algo adicional a lo que ha comentado el profesor Jaime Rendón? Sí. Sí, profesor. Profesor Fernando, sí, ok. Sí, este, con, la, con la mirada puesta, por supuesto, porque hay también mucho de que las políticas, digamos, hay, hay buenas prácticas de este, políticas que se han formulado que están bien estructuradas, ¿no? Como lo plantea Alejandro, eh, no es tanto tener ya el documento, que es un avance, sino el cómo se va, por supuesto, a implementar. Este, en ese sentido ya se han eh, formulado eh, las, los, los primeros trazos, vamos a decir así, de las estrategias que, eh, que el profesor Jaime ha comentado, pero eh, por, la, por los tiempos, digamos, administrativos, de mis ciencias y de temas también eh, que pues estamos resolviendo a nivel administrativo en la, en la universidad este, distrital, eh, que eh, pues este, hemos sido el equipo, eh, o sea, es el espacio, vamos a decir así, donde se ha conformado este equipo de formulación. Eh, allí pues eh, hay, hay un tiempo administrativo como de, espera todavía Alejandro, pero ya se ha eh, este avanzado en estas estrategias y planes para lograr la implementación de la, de la política pública, sobre todo eh, trabajando con un primer momento de socialización amplia ¿no? del de, de, de documento eh, para que la comunidad científica del país, eh, para que lo pueda apropiar, por supuesto, debemos primero socializarlo eh, y ya también se han eh, eh, comenzado, este, digamos así, a colocar esos primeros pinitos para eh, eh, pues activarnos con esta gran estrategia de socialización eh, y de reconocimiento de que este documento existe, de que hay unas apuestas allí muy interesantes y hay un marco estratégico que la acompaña también. Gracias. Gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat de William de Jesús Estrada Cano. Dice, las proyecciones pedagógicas y educativas para ilustrar la sociedad en general, de forma en que se pueda poner en intención la propaganda engañosa del mercado con la impostura de ciencia y tecnología. ¿Qué propuestas se tienen? Estoy volviéndole la pregunta. Wow, sí, es, es, tenemos unas propuestas que obviamente van desde no solamente la divulgación del documento de la política, pues es una, digamos que, que plantear simplemente como divulgación del documento, pues es una cosa relativamente sencilla, eh, hacer eventos eh, en los territorios eh, digamos que hoy esto se, se conjugó con toda la elaboración del plan de desarrollo y eso es una de las cosas que, que también me deja quieto y todos estos cuentos de los diálogos vinculantes pues ya, ya lo han visto ustedes, son diálogos de 5, 7 mil, 8 mil personas que han llegado a esos diálogos y en donde el país se ha movilizado digamos que que que yo que en, otros, en otro trabajo he estado haciendo también unos ejercicios regionales, pues me he encontrado con una, una, que la gente tiene unas expectativas supremamente grandes en participar y en poder involucrarse en procesos de política pública, como, como tal vez no había visto yo en el país en los últimos tiempos y sobre todo, como les decía ahora, en las zonas de frontera que la gente, y esto es un reto, va a ser un reto para el presidente y para su gobierno, que la gente se siente o siente que está y que puede ser incluida y que tiene una oportunidad sobre la tierra parodiando a García Márquez. Entonces, claro, ahí, allí estamos pensando en eventos regionales, pero también estamos pensando en cartillas, también estamos pensando en llegar a los colegios, en trabajar con maestros y maestras. Sabemos que buena parte de todo esto tiene que ver con el tema de maestros y maestras en las escuelas, no se trata solamente de universidades, se trata también de llegar a comunidades, a líderes y lideresas, se trata de llegar a los grupos étnicos ¿cierto? de conversar con ellos, de dinamizar saberes, de eh, eh, decir que hay la posibilidad de inclusión de, de esos otros saberes en todos estos procesos de ciencia, tecnología e innovación. Eh, eh, eso es como entre las cosas que le hemos estado planteando al ministerio que, que debemos trabajar, es decir, de trabajar desde las comunidades étnicas, pasando por escuelas, por colegios, por líderes, lideresas, pasar por por empresas, pasar por centros de investigación privados, centros de investigación públicos y llegar a, la, a las universidades e incluso a las grandes universidades a generar procesos y que además las grandes universidades sean también las que nos ayuden a divulgar todo esto. Eso es parte de lo que, de lo que hemos propuesto como herramientas para poder llegar a la gente. No es un tema fácil, es un tema que va a requerir unas condiciones de comunicación diferentes, alternativas, pero yo cada vez me convenzo que mucho nada nunca es suficiente. Siempre hay cosas nuevas por hacer, siempre hay cosas que escuchar, siempre hay dinámicas que entender y obviamente hay que escuchar a la gente en los territorios porque eso no lo hacemos desde una oficina en eh, la provincia de Santa Fe, Bogotá eso también lo hacemos con la gente en los territorios y la gente en los mismos territorios nos va a dar esas pistas eh, pedagógicas, metodológicas para acercarnos a la gente. Sí, muy en línea con lo que comenta el profesor Jaime, yo también pues podría este, señalar que eh, pues se trata de una estrategia que no es solo comunicativa sino educomunicativa, ¿no? o sea, este, trabajando con un modelo eh, multinivel eh, en el que no solamente pues, logremos impactar, porque yo sí creo que tenemos que continuar formándonos como investigadores y formar a los y las investigadoras en el país eh, para que se apropien no solamente de la política, sino que precisamente hagan suyas la, las prácticas eh, y las apuestas eh, que se tienen con la ciencia abierta. Que en la ciencia abierta, por supuesto, tenemos que, este, componentes de orden este, tecnológico que son muy muy fuertes, etcétera. Este, pero nosotros estamos convencidos de que esto se trata más que de un modelo. De, de acceso a la información, que lo es científica, es un modelo que está situado en una perspectiva ética y política de la construcción del conocimiento, para que el conocimiento logre verdaderamente eh, transformar los territorios eh, y los procesos eh, de, de investigación científica se puedan plantear en unos escenarios dialógicos donde los investigadores sepan dialogarlos si y las investigadoras puedan dialogar eh, con las comunidades y las comunidades también eh, pues manejen esos códigos de apropiación desde el ámbito, por ejemplo, de uno de los aspectos que trabajamos con mucha fuerza en ciencia abierta, que es el ámbito de la ciencia ciudadana, este, allí también pues, debe llegar eh, esta, esta resonancia con las estrategias eh, de formación eh, y por eso hablamos de modelos multinivel en, este, en los cuales pues, abordamos, tenemos pensado abordar, eh, no solamente eh, la, las instituciones educativas, eh, de la básica, de la secundaria, por supuesto, de la educación superior, porque esto eh, debe terminar impactando también eh, las prácticas tradicionales y las didácticas también que se aplican para este, enseñar este, investigación en el ámbito universitario. Gracias, profe Jaime y profe Fernando. Gracias, Profesor Johan y Jaime, por... La atención a las preguntas que se han manifestado con nuestros asistentes, definitivamente es eh, un reto, ¿no? Esa eh, socialización y sensibilización a través de todo el territorio nacional eh, para que la gente conozca cómo se realizaría, pues, esta implementación de la Política Nacional de Ciencia Abierta y, pues, también la parte de los retos tecnológicos, ¿no? En la parte de preservación digital. Hay otro también, acaba de una pregunta, dice Luisa Barbosa. Y se me interesa conocer sus ideas sobre dos puntos. Primero, la reformulación de las métricas y los incentivos, hacia dónde deberían ir y qué se necesita para hacerse realidad. Bueno, en el, en el documento, Luisa, hay una apuesta muy clara frente a esto y es que, por supuesto, las universidades, o sea, nosotros sabemos que en Colombia eh, desde el ámbito universitario la producción académica y todo el tema de evaluación eh, de los conocimientos se rige por una resolución que ya tiene un tiempo que es la que se utiliza pero estamos este, planteando que la noción de métricas responsables de métrica que no solamente eh, pues considere el aspecto de la, del, del factor de impacto pues eso eh, también se deba ampliar un poco esa noción, esa perspectiva de, de métrica eh, para incorporar estos principios de la responsabilidad responsabilidad en términos de en, qué medimos, cómo medimos eh, y cuáles también deberían ser valorados como productos eh, eh, de, que son resultados de, de, de, de los procesos investigativos eh, y más allá después de todo este planteamiento eh, yo creo que la, que la política pública hace una apuesta muy muy concreta para que sean los territorios y las comunidades de influencia donde ese conocimiento eh, tiene pues, pues esa resonancia esa trascendencia sea también por supuesto con considerado en el momento de las valoraciones y de, la, y de las evaluaciones eh, por, por las revisiones profundas de los modelos de medición que tenemos actualmente, este, digamos, instaurados en las universidades y que, por supuesto, hacen parte de las formas históricas en las cuales se ha medido eh, y se ha evaluado el conocimiento científico. Yo no sé si este, el profe Jaime quisiera también comentar algo en relación con eso. No, lo que es un poco lo complementando y lo que planteé ahora es que esto va a llevar a que podamos discutir esas métricas y que la ciencia abierta tiene que abrir esa discusión y, y yo no sé si va, si va a mediar o va a zanjar esa, esa, esa tensión que existe entre la forma que tenemos de medir la, la ciencia y, y catalogarnos con nosotros y clasificarnos y lo que implica pues la, la ciencia abierta y la divulgación y, y además las tensiones frente, frente a la propiedad y, y bueno, y, y no solamente frente a las métricas, sino frente a los mismos procesos de investigación y a, las, y a las datas y a los elementos de la investigación disponibles. Ahí va, yo creo que esta política le abre unas nuevas discusiones al país, pero son discusiones que obviamente en este nuevo escenario mundial pues tenemos que darnos y darnos eh, con base en la inclusión y no con base en los uh, elementos o las posiciones, de, de uh, uh, sea de poder o no, que tengamos. Es, es un cuento de hoy pensarnos como sociedad y pensarnos además cuál es la viabilidad y cuál es la importancia que tenemos de esas métricas que han obedecido más, y esto ya sí no comprometo a, al equipo con esto que voy a decir, ya es un asunto personal, ya es que se comprometen más con elementos de tipo comercial que, que elementos de tipo de democratización del conocimiento. Gracias, profe Jaime Rendón, profe Johan Pirela, por sus contribuciones. Hay otra pregunta, dice... Y la ciencia ciudadana, en las políticas de la Comisión Europea, por ejemplo, la ciencia ciudadana agarra cada vez más fuerza y hay programas de financiación muy potentes. Aquí puede ser falta de reconocimiento. Siento que en este aspecto no está fortalecido, pero en la política se menciona de forma importante. En su opinión, ¿qué perspectivas hay en este sentido en Colombia? Yo creo que sobre ciencia ciudadana, claro, eso es toda una ruta muy interesante y muy particular que plantea... Eh, el ajuste de las metodologías, pero también plantea la necesidad de que se dispongan de plataformas tecnológicas también desde las universidades para que se puedan dar estos procesos como corresponde. ¿no? Eh, yo creo que Colombia es un país que históricamente tiene, eh, le ha dado muchos aportes eh, a la construcción de los conocimientos en América Latina, sobre todo eh, si nosotros... Las arqueologías de lo que hoy se llama ciencia, este, eh, eh, sí, ciencia ciudadana, pues muy probablemente encontraríamos en el método este, propuesto por Falsborda eh, de la IAP una, una arqueología interesante de lo que hoy se llama ciencia, eh, eh, ciencia ciudadana y es precisamente ese trabajo dialógico que se debe hacer eh, desde los procesos investigativos con los investigadores, pero en conexión directa con los territorios o los escenarios donde uno no solamente eh, busca datos, sino que tiene que generar pues esta suerte de compromiso eh, y no solo devolución de, de los datos, sino generar este, este ambiente de participación abierta con las comunidades para que entre todos y todas pues construyamos desde las preguntas, de el asunto de las metodologías eh, y pues eh, eh, también eh, definamos estas rutas eh, técnicas operativas que nos permiten hacer todo el ejercicio de recolección, sistematización, análisis colaborativo eh, de los datos, etcétera, etcétera. Me parece que Colombia eh, eh, tiene un aporte ahí interesante, sobre todo en esta perspectiva histórica y metodológica. Eh, porque es el país que pues tiene este gran aporte en términos eh, de lo que significó y sigue significando el método de la IAP, pero en el presente y con la mirada puesta en el futuro, yo creo que será todo un reto en universidades eh, para que los proyectos tengan pues ese eh, componente fuerte que deben tener de ciencia ciudadana, eh, que implica eh, también eh, trabajar con unos valores, unos principios fundamentales eh, que van acompañando el proceso de, de construcción eh, de conocimiento. ¿no? Eh, y por supuesto, esto también está articulado con, con las llamadas epistemologías emergentes o las epistemologías desde el borde, que también reconocen, en los entornos que yo voy a revisar con los cuales yo voy a trabajar que no debe haber pues este distanciamiento que estuvo como muy, muy marcado en la racionalidad epistémica del positivismo lógico y que se tiene que dar pues este, este acercamiento mucho más orgánico, mucho más cercano eh, y mucho con los actores eh, y con los escenarios donde nosotros investigamos entonces yo creo que la ciencia ciudadana será también este, una perspectiva por la cual este, digamos habrá que trabajar mucho en el presente y con la mirada puesta en el futuro. Eso implica también en cambios conceptuales, cambios culturales también importantes eh, por parte eh, de las instituciones de educación eh, este, superior en el país eh, y de otros también actores, entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Luisa, mira, dos cosas, unas cosas con, con un ejemplo muy preciso. Yo, yo dirijo un centro de estudios e investigaciones rurales y, y entre las cosas que nosotros hemos encontrado es que bueno, sabemos que en el mundo en estos momentos hay dos grandes problemas, el problema de la alimentación y el problema de la energía, y eso todo tiene que ver con la ruralidad. Y, y entre las cosas que nosotros hemos encontrado nosotros es que las economías campesinas las, las, las sociedades campesinas son ecológicamente más productivas, o sea, son más productivas económica y ecológicamente. Y eso es un conocimiento que tienen frente a qué hacer, cómo hacerlo y en qué condiciones. Incluso hay toda una discusión frente a las semillas, frente al uso de las semillas, frente a, a energía, no endosomática, o sea, al uso de la energía propia en los territorios, no energía que tengo que traer de otros territorios, que es lo que nos han vendido que hay que hacer a través de los mercados internacionales. ¿Cómo aprender de eso? ¿Cómo potenciar eso que ya hacen las, con las sociedades campesinas, las economías campesinas, con eh, eh, Agricultura 4.0, con tecnologías, con todos los avances de la biotecnología? ¿Cierto? Y, y que puedan potenciar esos conocimientos como evidentemente ya se está haciendo, por ejemplo, en el caso de las pasturas que nos hemos encontrado, que hay semillas que este país trajo del África o se llegaron a este país de, del África y que además son semillas, eh, captador, o son pastos captadores de CO2 y que son muy importantes para, para eh, darle un vuelco, por ejemplo, al tema de la ganadería. Entonces, es, ese conocimiento está en las comunidades campesinas. ¿Cómo cogemos ese conocimiento y lo potenciamos con otro tipo de conocimientos que nos lleven? Pero tenemos, eso, le tenemos que bajar soberbia los los científicos, para decirme así el que no me gusta, los científicos tenemos que bajarle, Luisa, un poquito a la soberbia y acercarnos a la gente y encontrar que allí hay mucho conocimiento y el cual nosotros también tenemos que aprender. Lo que pasa es que eso no se publica en ciertas categorías. Muchas gracias. Gracias, profesor Jaime Rendón. Bueno, ya estamos cerrando esta sesión del conversatorio sobre los retos de la ciencia abierta en Colombia. Agradecer a todos los asistentes que se conectaron desde diversas regiones de Colombia y de Latinoamérica por su participación y compañía. Sin antes recordar, invitarlos a que consulten. He compartido por el chat. Eh, la programación enlace del de, evento de Ciencia Abierta que es el 23 y 24 de noviembre para que por favor se inscriban, consulten la agenda que ya está disponible y también los eventos de, de satélites que se van a desarrollar la próxima semana como preámbulo al Congreso Muchísimas gracias a todos por su participación y por acompañarnos en esta sesión y bueno, vamos a trabajar juntos de la mano para poder afrontar todos estos retos que se expusieron hoy Muchísimas gracias a todos muy buena tarde.